Valente y Cáceres Luis Valente y Miguel Cáceres Valente El dueto Valente y, y Cáceres hizo en Colombia un hito histórico musical en la segunda mitad de la década del 30 de, del siglo pasado y sigue haciéndose en todos los sitios de música antigua de la ciudad de Medellín en donde son ídolos este dueto se conformó a finales de 1936 por dos argentinos, Valente, primera voz, y Miguel Cáceres segunda. Luis Valente nació, según él, en La Toma, provincia de San Luis, en Argentina, de madre mexicana, quien era acróbata. Creció en California, se casó con una mujer de origen mexicano y tuvo un hijo. Era indocumentado en Estados Unidos y posiblemente por esto no pudo salir de este país. Lo encontramos musicalmente en 1930 grabando en Hollywood como solista o a dueto con la soprano mexicana Guadalupe Lupe Posada, a quien alguien confundió con la voz de un hombre, posiblemente por su nombre. En este dueto adoptó el seudónimo del payador argentino. Luego actuó como guitarrista e hizo dueto con la extraordinaria segunda voz de Rafael Rodríguez, el chino puertorriqueño. Este antes se había unido con el dueto comercial con Miguel Cáceres y grabaron para la RCA Víctor desde enero de 1937 hasta diciembre de 1940. En el mismo tiempo cantó como solista, acompañado de la marimba panamericana orquesta de planta con marimba de la S.A. Víctor, dirigida por Joaquín García después de separarse de Cáceres graduó con el monteriano Colombia Alejandro Giraldo en 1941 y las últimas grabaciones que se le conocen fueron acompañando con trío de guitarras al barítono colombiano Federico Jimeno Miguel Cáceres nació en San Juan, provincia de Cuyo, Mendoza, Argentina, el 21 de mayo de 1894. Fue pionero de la radio argentina en los guitarristas y cantantes de Gregorio Ayala y Agustín Cornejo. Viajó por Chile, Perú, Ecuador, Colombia en 1929 con Cornejo y Ayala y Puerto Rico. En Estados Unidos conoció a Luis Valente uniéndose. En dueto para Caravar para la RSA Víctor. Allí se casó con María Betancourt, poetisa colombiana, cuyo nombre artístico era Sonia Dimitro Guana, y regresó a su natal Argentina por la primera mitad de la década del 40. No volvió a grabar allí y murió el 21 de enero de 1977, de 83 años.